¿Cómo comprar PCN Cards en Amazon? Si quieres comprar PCN Cards y hacerte con PlayStation Plus, PlayStation Now, comprar juegos, DLCs, skins y más, mira completo este video que vamos al punto. Primero, buscamos en Google o accedemos directamente a esta web que te dejo en la descripción y elegimos la PCN Card que queremos comprar. Si eres de América, dale clic donde dice PCN Card. Si eres de Europa, haz clic en tarjeta PlayStation. ¿Por qué ir a esta web que se actualiza cada mes para ver si aún este método funciona? Los latinoamericanos tenemos un problema y es que no existimos para Sony. Si eres de Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, entre otros, lo mejor es que configures tu PlayStation con una dirección estadounidense y así no tendrás problemas para tus compras. Te dejo más detalles en la web, pero si tienes dudas, déjame un comentario que trataré de resolverlas lo más pronto posible. Aclarado esto, damos clic en la pcn card o tarjeta playstation y esto nos redireccionará a amazon es importante que la dirección de la cuenta de amazon sea del mismo país en el que tienes configurada la playstation ok? si no tienes cuenta en amazon y quieres que te explique cómo hacerla déjame un comentario y lo haré con mucho gusto muy bien ingresamos y vemos que ahí está la pcn card la agregamos al carrito y procedemos con el pago de esta manera. Si sale un mensaje lo cerramos o buscamos la manera de continuar, no hay ningún problema. Revisamos que el método de pago, el artículo, el monto estén bien y le damos finalizar pedido. Nos sale un mensaje de confirmación y lo que toca ahora es ir al correo. No te asustes si tarda o si sale pendiente. El correo llegará fijo. Lo que debemos ingresar en la PlayStation es el voucher code. Vamos a hacerlo para que no quepa la menor duda que este método funciona. Vamos a nuestra hermosa PlayStation. Abrimos la Play Store. Buscamos canjear códigos o redeem codes. Ingresamos el código. Le damos listo o done. Y si todo está en orden nos va a salir un check. Le damos continuar, le decimos que sí y listo. Mira ese rico saldo en mi cuenta. Cualquier duda, recomendación, por favor déjala en la caja de comentarios, que con gusto la atenderé. Si quieres apoyar este contenido, suscríbete y déjame un like. Y sobre todo cuéntame si te fue bien haciendo estos pasos. Un gran abrazo y... ¡Comparte!